Pues, ¿cómo puedo generar subcircuitos en digital? Lo primero que tengo que hacer es crearme un archivo en blanco del proyecto que yo quiero llevar a cabo, de la, del, del lugar donde yo quiero incrustar mis subcircuitos y lo que hago es guardar este archivo. Entonces, le digo archivo guardar como, me creo una nueva carpeta, que será mi práctica 1, por ejemplo, ¿vale? Lo meto, lo pongo aquí dentro y lo llamaré solución 1, por ejemplo, guardar. Ahora este circuito, este archivo, solución 1, será el que incrustará, el que utilizará los subcircuitos. Por lo que tengo que abrir un archivo hacer, archivo nuevo circuito incrustado, que se me abre una nueva ventana, esto es una nueva ventana, en la que ya sí que puedo dibujar el, el subcircuito que quiero hacer. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo, que sea una operación AND con uh, dos entradas y una salida. La salida, por ejemplo, le llamo S. Y a las entradas las voy a llamar, pues por ejemplo, Z y A. ¿Vale? Aquí me he equivocado un poco. Z y A. Este circuito, pues bueno, simplemente hace una AND una de, de ambos valores, ¿vale? Y ahora yo lo que quiero hacer es utilizar este subcircuito, podría ser todo lo complejo que quisierais, podría ser un sumador, un full adder un multiplexor, lo que vosotros quisierais, ¿vale? Este subcircuito que yo he creado ahora aquí, pues lo guardo, archivo, guardar. Lo tengo que guardar en la misma carpeta que el otro mmm, proyecto de digital donde quiero incrustarlo, donde quiero eh, guardarlo, tiene que estar todo junto y tienen que estar los archivos, no es que se guarde uno dentro de otro, no, se tienen que guardar en la misma carpeta y todos los documentos, todos los archivos tienen que estar presentes. ¿vale? Entonces aquí lo llamo subcircuito 1 y lo guardo. ¿vale? Ya lo puedo cerrar y ahora me voy a la ventana padre, he cerrado la otra ventana y he venido a la ventana padre y en componentes personalizado pulso sobre actualizar, pulso sobre actualizar y si no me saliese al actualizar lo que tendría que hacer es cerrar este archivo y volverlo a abrir, a veces se produce este fallo, ¿vale? Y lo único que hago es escoger el nuevo subcircuito que yo he creado, subcircuito 1, lo que hace en particular leer todos los documentos que están dentro de la misma carpeta. Y este circuito, subcircuito, como veis, lee automáticamente las entradas que yo tenía, la Z y la A, y la salida que yo tenía. Y ahora esto, pues Puedo utilizarlo dentro de este circuito, en particular pues podría poner, por ejemplo, uh, unas ANS aquí anidadas. ¿vale? No tiene sentido práctico este ejemplo, es simplemente para que veáis pues, su sentido docente. ¿vale? Tiene un objetivo docente. Como, como ejemplo práctico no, no tiene mucho sentido, pero es para que veáis el funcionamiento que tendría o cómo se podrían crear estos subcircuitos. Que os van a ser muy útiles de cara a la, a la práctica. Vale, ya acabo para poder ver cómo, se, cómo esto se está comportando como tres ANS anidadas. ¿vale? ¿Veis? Hasta que no todas las entradas valen 1, la salida final no es uno Estos se están comportando como, como unas, eh, como, como unas ANDs. ¿vale? Importante, cuando entreguéis la práctica, cuando queráis mover el proyecto de, de ordenador, lo que sea, si estáis trabajando en varios ordenadores, es importante que conservéis toda la carpeta junta, donde estén los archivos de los subcircuitos, y el archivo padre donde se utilice este, uh, este estos subcircuitos. ¿vale? Y obviamente eso puede ser en cascada. Un subcircuito puede estar eh, incrustado dentro de otro subcircuito, que a su vez puede estar incrustado en otro subcircuito y a su vez incrustado en, una, en un documento padre. ¿vale? Venga pues, muchas gracias.